En psicología social comunitaria y que deriva de la educación popular los pueblos comunidades organizaciones movimientos sociales que han tenido diversas experiencias que han sido prolíferas, fructíferas eh, que han sido positivas es importante sistematizar esa experiencia para a través de un trabajo en redes, en este caso con otros pueblo, pueblos originarios poder retroalimentar y mirar qué hace este pueblo que nos puede también servir a nosotros ¿sí? y poder entonces mancomunar el gracias solo para aumentarle un poquito lo que comentó la compañera, sí, efectivamente como ella acaba de mencionar que en las ferias a veces participan que no, no son pertenecientes a la comunidad ¿qué pasa con la flor más bella? es un evento súper grande de hecho se es conocida de manera internacional los cuales se invitan a inter, este, países internacionales a poder uh -huh. venir y exponer sus, sus, este, sus artes cuando las comunidades hay muchísimas cosas que ellos producen y no se les ha permitido que ellos puedan ingresar siendo ellos de su comunidad siendo ellos originales de Xochimilco, y se, y se les discrimina. Simplemente no hay espacio. ¿Por qué? Porque tal vez no ocupes con el recurso que están pidiendo, porque se paga por los espacios, sí, sí, sí. se paga por los espacios una buena cantidad. Porque hay el interés, ¿y ¿quién se le interesado ahí? Pues el alcalde, porque es el que tiene la facultad de poder dar esos espacios cuando esos espacios son de los de las comunidades de Xochimilco, eso fue lo que pasó en la flor más bella que acaba de pasar del, del 7 de abril al 14 de abril los cuales participaron perdón, te lo interrumpo los cuales participaron comunidades indígenas de Oaxaca cuando ellos no son, no son originarios de Xochimilco, cuando participaron otros otros que, son, que venían de otros países que ni siquiera eran de ahí, que eran de Japón ¿Y eso qué que ver ahí cuando son comunidades originales de Xochimilco? Y esas comunidades no se les dio la oportunidad de que pudieran ellos eh, dar, eh, pues, sí, dar a conocer sus productos artesanales cuando son originales de bueno, yo creo que precisamente dentro de estos espacios podemos observar las dificultades, las problemáticas que hay dentro del entramado comunitario de los pueblos originarios, ¿no? Eh, sí ha estado, en efecto, en la en, en, en, en este festival que hacen de la flor más bella del ejido y estado con las reinas y, bueno, ha sido muy interesante conocerlo. Eh, como todo, ¿no? Son procesos susceptibles de mejorar y en esa susceptibilidad de mejorar creo que hay que incluir estas miradas y creo que Xochimilco ha sido también ejemplo también en otro tipo de luchas por ejemplo, con eh, los agentes eh, de toma de decisiones cuando hay propuestas, digamos, desde de un contrapoder hegemónico donde se plantea que ya no de pronto este, el que coordina, el coordinador territorial no cumpla ciertas funciones sino lo cumplan este, digamos una autoridad que se elija por usos tradiciones, o sea si ¿sí hay ejercicios específicos que implican un avance frente a las resistencias y a una incorporación de los derechos constitucionarios de los pueblos originarios, sí hay cosas todavía por seguir trabajando, ¿no? Pero también no debemos dejar de lado eh, estas cosas que se han alcanzado, ¿no? Y que son sustanciales para decir que estamos aquí y seguimos en lucha, ¿sí? Bueno, pasemos porque son tres puntos y yo creo que ya se me está agotando tiempo, pero lo voy a enunciar porque si no... no. Eh, eh, el sentido de nosotros es parte del ser de los pueblos originarios, en un sentido ontico Entonces, como les decía, para definir un sujeto colectivo de derechos, es necesario recatar las experiencias de los pueblos originarios e ir construyendo los bienes jurídicos que tutela el Estado. ¿Sí? El tercero, el fortalecimiento del sentido de nosotros permite velar por procurar condiciones básicas para reproducir una vida digna y libre. Recomendaciones, sugerencias que hago yo dentro de este espacio, que es muy atrevido, la ¿no? verdad que desde la psicología social comunitaria yo esté haciendo eh, estas sugerencias, ¿no? porque ah, no sé qué van a decir los abopados, ¿no? Existe la necesidad de incluir en la construcción del constitucionalismo intercultural en la Ciudad de México el sentido de nosotros como derecho innegable del ser, sentir y hacer de los pueblos originarios, como viene en tu debate del Estado. Otra es que el sentido de nosotros debe contemplarse en el marco de las normas, valores comunes que existen en los pueblos originarios, a fin de establecer una obligación del Estado para actuar a su favor y fortalecimiento de manera que el Estado tenga la obligación de hacer respetar el sentido de nosotros en los pueblos originarios proteger el sentido de nosotros en los pueblos originarios y por supuesto para eso debe desplegar una legislación, unos presupuestos y procesos administrativos que lo coadyuven yo quisiera entonces cerrar este espacio aquí eh, por si hay algunas otras preguntas comentarios, reflexiones que este, que enriquezcan este espacio pues. bueno, yo nada más ver ah, la posibilidad que esté en otro tiempo Ay, se sí, les dio muy poco tiempo así voy a reclamar. Porque es un tema muy amplio, ¿no? Sí, sí, muy amplio, muy no. interesante. Sí, mira. Porque... <risa> y la verdad yo creo que sí es un tema que, que se debe profundizar, precisamente por el entorno donde estamos, eh, quienes trabajamos ahí en, en estos este, lugares, de comunidades, para comunitarios. Entonces digo, a mí se me hizo súper interesante y pues también porque nombró una de mis maestras, Silvia llama yo soy trabajadora social, entonces este sí este la verdad es que muy amplio sí. se, se yeah. igual aquí también hay unos libros que pueden ustedes consultar sobre investigaciones que hemos desarrollado sentido nosotros en diferentes pueblos originarios aquí están eh, eh, perdón, este es sobre el trabajo que hice con las abejas eh, conocen la sociedad civil, ¿sí? las abejas, con los desplazados. ¿Sí? Eh, acá, aquí este trabajo lo hice con sus sigles concertales, hacia una psicología social comprometida con los pueblos originarios de nuestra América, son trabajos que hemos desarrollado con pueblos de Colombia, Argentina, México, Bolivia, es interesantísimo lo que hacen en Bolivia no, bueno, acá también en México hacemos mucho, ¿verdad? este, pero bueno este otro trabajo aquí hablo sobre el sentido de nosotros fruto de esas experiencias en los pueblos originarios de la Ciudad de México más específicamente y todo algunas aristas del trabajo que he desarrollado con las en el Perú ¿Sí? entonces también por sí si, si, si les interesa también por el poco espacio que tenemos de tiempo eh, seguir, igual también yo estaría muy complacida de acompañarlos en otro momento también porque tengo muchos, pero muchos trabajos que hemos desarrollado con pueblos originarios bueno, yo me dedico a eso ¿no? a trabajar desde la psicología social comunitaria con, para y desde los pueblos originarios de toda nuestra vida Bien, pues no me resta más que entregarle la constancia de su participación a nuestra querida doctora Catherine Mirazo. Y creo pues que como has ofrecido, a lo mejor sería muy oportuno no solo eh, abrirte, como lo hemos hecho consecutivamente el espacio aquí en el seminario, sino que también pues, hacer una visita a los pueblos claro. ir directamente a la realidad a que la gente de los pueblos que están aquí está la gente de San Luis, pero también en otros pueblos a que los visites a que les hagas llegar pues, a las publicaciones y como también pues ver de cerca el quehacer desde la psicología social comunitaria que tiene aportes, les digo, muy interesantes muy rescatables y recuperables sobre todo en todos estos entornos de los cuales pues, la doctora ha vivido y que han sido todos estos entornos de la conflictividad de violencia, tanto en Colombia como en Chiapas y bueno, después de todos estos procesos eno genocidas cómo se restaura ese sentido armónico de la vida comunitaria y en ese sentido creo que eh, no solo en procesos de conflictividad, sino en en la edificación de la paz y de la cultura de la no violencia me parece que, sobre todo desde la psicología social comunitaria y recuperando el discurso de ella sobre lo que es, son las emociones los sentimientos y los pensamientos y los haceres y los milites y se, uh, a ver si de repente hice bien mi tarea de resumen eh, podamos... Eh, eh, construir y concientizarnos más sobre la relevancia de lo comunitario y cómo esto puede trascender más a toda esta cuestión de lo que es la política, de lo que es lo jurídico, porque al final de cuentas lo que nos queda es el pueblo y eso es lo que hay que recuperarse. No, son, no todos son papeles, las resoluciones son documentos, lo que nos queda somos pueblos En fin, te agradezco mucho, como siempre, tu participación perdón, eh, acepto el reclamo de que hicimos un poco corto pero creo que hicimos muy largo también café ¿verdad? entonces sí, a lo mejor hace falta para las próximas sesiones moderarnos, ¿verdad? como todas las bebidas desde tiempos verdad, hacernos eh, más propicios también para, para la palabra y sobre todo, pues a reiterarte pues, nuestro compromiso de invitarte y pues ojalá que también en los pueblos te inviten para que estemos yo lo en contacto. Ah. Bueno, perfecto. Ahí no hay una vale, vale. No, nada más, eh, también eso es lo que estaba yo.